Javier, ¿podría hablar contigo de hombre a hombre? ¿Eh? Es que... tengo un problemita. Te entiendo. A mí también me pasó una vez. ¿A ti con quién te pasó? Con Matías. ¿Con Matías? Sí. Además, creo que jamás lo valoré. Lo extraño y... y... extraño su compañía, su lealtad, sus huevos. <risa> Benedictinos es que me preparaba en el desayuno. ¿Y alguna vez se lo dijiste? No. Fui muy egoísta, pero yo creo que ya es muy tarde y ahora creo que te pertenece a ti. Hombre, por mí, si lo quieres, búscalo. Dile lo que me acabas de decir. Yo no voy a ser el culpable de su rompimiento. Hola, nuevo jefe y mejor amigo. ¿Por qué tan solo? ¿Matías? ¿Matías? ¿Aquí? Ah, allá arriba. Dígame. ¿Puedo hablar contigo a solas? Lo que tenga que decirme, lo puede escuchar mi nuevo jefe. Yo ya soy harina de otro costal. Matías, creo que siempre he sido muy duro. No, no siempre. Bien, ya, sigue, sigue. No supe valorarte. Dame otra oportunidad. Extraño tu compañía, tu lealtad y tus huevos. Regreso a trabajar contigo. Anda, Matías, volví al nido. ¿No le importaría un nuevo jefe? No, hombre, para nada. Que lo que Dios unió no lo separe un problemita. <risa>